agendado ya la ley y su reglamento pero queremos conocer antes para que podamos aportar mejorar quizás algunos artículos y que pues se haga justicia ¿no? o sea que los animales abandonados, las familias responsables sean sancionadas que se sancione el abandono, que se consideren las campañas de esterilización masivas para evitar la sobrepoblación canina y felina ¿no? y hay muchas otras cosas más que necesita el municipio realizar y obviamente nosotros vamos a colaborar en eso pero necesitamos el reglamento. Hoy día estamos entregando dos cartas, una para el alcalde Luis Revilla y otra para el alcalde interino, porque también él tiene que tener conocimiento de esta acción.